las importantes subidas de este miércoles en los títulos de técnicas reunidas del 12% se produjeron aparentemente sin ningún tipo de noticia. Aunque bueno, ya sabemos que en realidad no hace falta que haya noticias en el mercado para que una acción suba o caiga con fuerza. Técnicamente y en la medida en que el precio cotice por abajo los 9 euros, no tendremos nada. Quiere decir que las importantes subidas de ayer no significan absolutamente nada dentro del movimiento lateral de los últimos meses y dentro de su de la tendencia bajista de fondo. Solo por encima de los 9 euros en precios de cierre y con claridad, con holgura y con volumen, el título nos estaría confirmando una pequeña figura de vuelta en doble suelo que como mínimo debería llevarle hacia la zona de los 11,50 11,70 euros aproximadamente. Evidentemente no será cosa de un día, sino cuestión probablemente de varios meses. Pero insisto, Toda posibilidad de un cambio de tendencia, de corto y medio plazo, pasa por ser capaz de superar por encima de los 9 euros, mientras no lo haga, y a pesar de las importantes subidas, aquí no ha pasado absolutamente nada.